En los últimos días hemos experimentado como economía un golpe muy fuerte, pero no solamente ha sido Colombia, sino en general Latinoamérica y los países emergentes que han experimentado cómo sus monedas se devalúan. Esto tiene que ver en parte con los cierres que ha tenido uno de los principales puertos eh, comerciales de China y que ha implicado nuevamente una incertidumbre y nuevamente el, el aumento de una incertidumbre con respecto a qué va a pasar con el comercio. Nos, nos lleva, por supuesto, a recordar los diferentes cierres comerciales que tuvimos el año pasado como una medida para, para frenar la propagación del coronavirus y que hoy tiene que ver con una medida para controlar la propagación de la variante Delta. Esto, por supuesto, afecta las expectativas respecto a qué va a pasar con China, respecto a qué va a pasar con el principal consumidor de petróleo y de cobre, lo que además afecta el, el precio de, esta, de, de estas materias, pero también afecta la, la, la, la posibilidad, por ejemplo, de aumentar la inversión para producir cada uno de estos, cada uno de estos bienes. Evidentemente, Colombia o Chile o Ecuador, países que, que producen, por supuesto, eh, petróleo, o, o el caso chileno y peruano, eh, cobre, pues se van a ver afectados por, por el comportamiento de la demanda china. Adicional a esto, digamos, si uno revisa los datos respecto a lo que fue la inversión extranjera directa el año, el, el año pasado, pues en general para Latinoamérica esta variable cayó abruptamente, cerca del 45%, eh, tuvo una reducción de cerca del 45%, lo que implica que a la región está entrando mucho, están entrando mucho menos dólares, pero aún siguen saliendo dólares vía eh, utilidades, vía... Eh, dividendos de inversión en cartera, lo, lo que a, a, a su vez pues genera una, una especie de drenaje de las, de, de las divisas, que en, que en últimas va a, va a continuar, porque es precisamente, eh, digamos, a lo que nos enfrentamos hoy eh, con relación a, a este nivel de incertidumbre al que nos ponemos, eh, eh, al que nos, nos tenemos que enfrentar como tal. Entonces, eh, es de esperarse que... Que el, que, el do, que el dólar pase muy seguramente los 4 mil pesos colombianos y eh, que esto no va a depender simplemente de, de lo que está sucediendo en Colombia eh, y de lo que pueda hacer el banco, por ejemplo, con el Banco Central con relación a, a las tasas de interés, sino que habría que eh, utilizar otro tipo de medidas con relación a que eh, es muy probable que frente a un cambio en, la tasa, en el manejo de la tasa de interés de, de la FED en Estados Unidos, nuevamente haya salidas masivas de capital y que esto golpee eh, muy fuertemente el valor del peso, pero que además tenga impactos, por supuesto, eh, con el nivel de deuda pública en, en monedas extranjeras y como el nivel de deuda eh, privada, que eh, como nos hemos dado cuenta, pues ha venido aumentando también en parte por, por, por estos efectos de la de la devaluación del peso, del peso colombiano eh, y a su vez, digamos, esto puede tener un, una incidencia muy fuerte en eh, bienes de la canasta familiar como son eh, los, los que se importan, por ejemplo, eh, los huevos, el pollo, cosas que eh, en últimas también se van a ver reflejadas en la inflación. Por tanto, es, es muy probable, eh, digamos, que este no sea el primer, eh, la primera subida brusca o abrupta del tipo de cambios, sino que es muy posible que nos enfrentemos eh, en, en un futuro muy próximo, tal vez los próximos meses, a, a subidas eh, similares.